Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Y bueno, je, je, je, tu dinero no es tuyo. Um, no lo es. Ahora vamos a ver por qué. Y yo creo que lo vais a entender bastante, bastante bien. Solamente hay una forma de que tu dinero sea tuyo. Claro, pero al final es tu dinero. Pero luego tus posesiones en países en los que teóricamente existe la propiedad privada pero no se respeta como tal. En España no existe la propiedad privada, no, no es cierto que exista, eh, diga lo que diga eh, los pelos del culo abrigan, eh, y esto es así, es decir, en cualquier momento el Estado te lo puede levantar, y más con las leyes que hace poco aprobaron, así a chita a la chita callando. Eh, bueno, aunque en algún medio se ha divulgado, evidentemente no oficial, porque como decía David Ike, la mayor forma de control es cuando piensas que eres libre, pero estás fundamentalmente manipulado y dirigido. Entonces, claro, eh, tú crees que estás en Ah, yo estoy en un país libre. Hay mucha gente que dice, no, yo digo esto porque estoy en un país libre. <risas> ¡Ay, Dios mío! <risas> no estás en un país libre. Eso no es verdad, no es cierto. Si hay algo que significa la libertad es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír. Esto lo decía George Orwell en Rebelión en la Granja. Y, y efectivamente. Eh, por eso mi canal es tan pequeñito y mucha gente dice, ¿por qué tienes tan, tan pocos seguidores y otros que, otros que son tan así tienen tantos? Pues porque yo digo cosas que, que la gente no le gusta entonces la gente se, se, se des... no dais al botón de suscribirse y se desuscriben encima, porque hay veces que me dice menos dos, digo, ¿cómo puedes decir a mí menos dos? se me han ido dos, bueno, si me dice menos dos es que entre los que han entrado nuevos y los que a lo mejor se han ido cinco, yo qué sé pero si la gente no le dice lo que le gusta, pues claro, se pira. Entonces, bueno, pues yo prefiero estar con George Orwell, ¿vale? Eso es algo que, que me mola más. En fin, eh, hay una frase que, que fue famosa en su momento, que dijo Luis del Olmo, que decía que ser un empleado de un medio para contar la verdad del dueño en lugar de la tuya es terrible. Es decir, ser, ser un, un periodista manipulado no es ser periodista, que era, eso era, era tremendo. Y él lo pasó, lo dijo y revolucionó. Buah, eso fue... Madre del amor hermoso. Pues esto es lo que hay, eso es la realidad. Entonces, bueno, vamos a ver un par de cosas porque es que a mí me hace mucha gracia eh, lo que medios teóricamente económicos eh, dicen y cómo lo publican y de verdad es tremendo. Pero claro, como es Bitcoin, hay que atacarlo, hay que machacarlo, a pesar de que bueno, cuidado con aquellos que están ahora diciendo que... ¿Veis? Bitcoin va a la contra del mercado y va a Estamos haciendo un rebote... Ni siquiera es el rebote esperado. Es decir, todavía está empezando a tomar esa forma. ¿Vale? Porque hay mucha gente se volvió... ¡Guau, ¡Dios mío! Ya estaba mucha gente tirando las campanas a vuelo. Digo, vale, si ha subido un 5%. Tampoco es nada de otro mundo. ¿Vale? Entonces, relajaros. Eh, tiene que cumplir una serie de objetivos, que ahora lo vamos a ver. Y... Está la cosa de momento más o menos, más o menos decente. Así que paciencia, que no tiene mala pinta. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Venga, comenzamos. suscríbete y dale a la campanita pues eso, suscríbete y dale a la campanita bueno, este volumen yo creo que ahí se le ha ido la pinza a Binance porque yo es que he estado buscando eh, en otros exchanges y o Binance nos engaña que nos, nos engaña también vale. O, o ese volumen, pues bueno, sí, aquí ha sido más alto ya en Bitfinex eh, pero vamos que nada nada que ver con lo que ha marcado Binance ha vivido ahí una hora que se les ha ido la pinza, pero del todo, bueno, más bien dos, y yo no sé, no sé si es que estaban eh, quintuplicando, bueno, en realidad, o sea, no sé, no sé si esto es así o no es así, yo creo que no, yo creo que hay ahí hay un error eh, garrafal, porque fijaros, vale, entonces, eh, que esté así en la gráfica y que dependamos muchas veces de Binance de esta manera, bueno, Binance no, porque tenemos más para analizar, no pero eh, es, es tremendo, es increíble, pero bueno, eh, es lo que hay, así que analizaremos con ello, fijándonos en lo otro también. Eh, hay varios eventos que tenemos que tener en cuenta en este mes, y disculparme eh, que vuelva a insistir, porque jodó, eh, lanzamos las campanas al vuelo, estamos a día 8, y el día 13 nos dan la inflación, el IPC de Estados Unidos. Se espera en torno al 8,7%. Todo lo que sea inferior al 8,6 que dio eh, el trimestre pasado, o es sea, el mes pasado, eh, puede ser bueno. ¿vale? Y el mercado se lo puede tomar como bueno y seguir impulsando el mes de eh, julio. El día 22 es el último día de blackout y ahí podemos eh, ver eh, de alguna forma que eh, las, bueno, las empresas que pueden volver a comprar acciones esa última semana de julio ayuden a que suba. Y luego el 26 y 27 de julio tenemos la reunión de la FED con la subida de tipos de interés y las conclusiones que den. Esto es súper importante porque en función de lo que pase el día 13 así van a actuar el 26 y 27. La noticia de hoy del de, eh, empleo que la tenemos por aquí ¿Vale? Se mantiene fuerte, sin señal de recesión, ni, ni leches. Eh, es, joder, no, te ponen aquí el vídeo este de... Pero bueno, eh, se mantiene fuerte. Eso es una mala noticia. ¿Por qué? Porque si no hay señal de recesión en el empleo, les da más fuerza para poder subir tipos de interés sin ningún problema, porque... A, adiós, aquí paz y después gloria. Pero claro... Eh, Subida de tipos de interés no solamente pueden afectar en un momento a, al empleo, que tarda un poquito más en afectar, sino a, a lo que es el, eh, es el Producto Interior Bruto, ¿vale? a las peticiones internas de, de material. Y claro, eso, eso ya lo iremos viendo el 28 de julio, el último día eh, digamos hábil que vamos a tener, 26 y 27, tenemos a la FED y el 28 ya nos van a decir la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos... Eh, va a publicar la estimación anticipada del PIB. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Evidentemente, mmm, para la economía que ya empiece a estar, se empieza a confirmar la recesión, para la economía es malo, eso irá deteriorándola en más. Eh, pero para, normalmente para los mercados suele ser bueno, y nosotros que, lo que miramos es el lado de los mercados, aunque tenemos que mirar los dos lados, porque si con lo que ganas en los mercados comes, pues te afecta a tu economía y todo te sale más caro. Lo que decíamos también, por ejemplo, del tema de, del, uh, del euro-dólar, ya están ahí en esa paridad, en el momento que el euro esté por debajo, pues oye, el dólar sigue siendo esa moneda... Eh, de, en la que te puedes refugiar y encima le puedes ganar un poquito de partida un porcentaje sin hacer prácticamente nada simplemente que tus intercambios los hagas en uno o después pases a hacerlos en otro y lo que tengas guardadito eh, eh, también, pues oye aquí pasa hay que jugar con todos los puntos y todo, todo absolutamente todo suma entonces bueno, estar muy atentos a esas fechas eh, si no es malo el dato de inflación nos va a dar bastantes alas para para llegar a final de mes eh, y, y bueno eso va a estar bastante bastante decente vale eh, por otro lado hay un evento que es eh, el tema de Meteox. Eh, tenemos eh, el exchange que sufrió aquel hackeo <ríe> eh, y son 150.000 bitcoins eh, qué pasa que los los uh, usuarios de Meteos que primero van a recibir dinerito son los que lo han pedido en moneda fiat ¿qué pasa? que para conseguir esa moneda fiat tienen que vender esos bitcoins, lanzar al mercado inundar el mercado de bitcoin ya sabéis lo que hace es bajar el precio entonces, bueno, podemos tener también ahí un no, yo no diría un cisne enero pero sí algo que nos empuje otra vez eh, a la baja, así que os digo esto porque, por lo que decía, no de, de nuestro querido amigo George Orwell, eh, la libertad es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír. Pues yo os digo lo que no queréis oír, para que por lo menos, por lo menos lo tengáis en cuenta, porque el que avisa no es traidor, es avisador. Y ya lo digo muchas veces. Entonces, bueno. Esto importa al empleo. Vais a ver la coña, la coña mañanera increíble de estos señores de expansión. Porque el, de, el desplome de Bitcoin es bueno para el planeta. O sea, no se puede ser tan, más su normal, de verdad. No se puede ser más imbécil que, que el que ha escrito esto. Eh, hablan de que, eh, claro, Bitcoin gasta mucho y el desplome de Bitcoin y que Bitcoin baje su precio es mejor. Eh, Señores de expansión, los mineros trabajan igual. ¿eh? Un minero que se desenchufa por otro que se enchufa. En una zona del planeta donde le salga más barata la electricidad. Porque si baja, si baja esa, esa dificultad de minado, eh, pues es más fácil minar, entonces arranco mis máquinas en otro sitio. O sea, sois subnormales. Os lo digo, eh, Javier G. Fernández y César Galera eh, son eh, los dos son subnormales. Yo lo digo aquí, bien alto y bien claro porque hay que ser imbécil para eh, poner lo que ponen aquí y decir lo que han dicho y de la forma que lo han dicho. En fin, eh, ¿qué más tenemos por aquí? Importante, el corralito del criptobanco español atrapa los fondos de 100.000 afectados. ¡Together! No sé si la aplicación sigue funcionando o no funcionando, pero de momento tu dinero no es tuyo, tu dinero es de otro. Por otra parte, importante, Hacienda geolocaliza a los ciudadanos a través del teléfono. ¿Por qué hace esto? Porque la tasa Google, ya se dijo en su momento, vale que implicaría esto. Y ya se ha puesto en práctica, es decir, al final Google, ¿cómo justifica esos, esos ingresos o no ingresos? Con la geolocalización de eh, cada, cada cliente. Entonces, estamos geolocalizados, a lo que ya sabíamos, evidentemente. Eh, siempre, depende de lo que tú tengas en tu en tu máquina, en tu red instalado. Pero bueno, pode, puedes no estarlo si quieres, pero eso ya depende de cada uno. Y bueno, pues aquí es lo que es lo que tenemos. Eh, Hacienda y nuestra querida. Eh, bueno, iba a decir querida, ministra, joder, la Montero. Eh, querida, lo que se dice, querida, no es muy querida. Pero, bueno, pues que es esto de no, la Hacienda. No da igual que sea la Montero que sea el Montoro, porque al final todos seres, al final hacen exactamente lo mismo. Y bueno, Hacienda, nuevo límite para retirar del cajero. ¡Oh, oh Dios mío! Ahora, como ya se ha aprobado, está aprobado y tal, entonces, pues bueno, es que yo no sé, no sé, pero el límite sigue estando en 3.000 euros para sacar del cajero. A partir de ahí... Eh, ¿Ves? actualmente la agencia tributaria permite una retirada máxima de 3.000 de un cajero automático para poder obtener una cantidad superior, hay que proporcionar justificante, mierda eh, eh, en la oficina bancaria, o sea, una gilipollez, ¿vale? A pesar de esto eh, de esto sería el límite máximo impuesto por la hacienda a partir de cantidades de 1.000 euros o superior a la entidad bancaria correspondiente, podría solicitarte el justificante al final es que tu dinero no sea tuyo que ellos te digan lo que vas a sacar lo que no vas a sacar, cómo lo vas a utilizar, cómo no lo vas a utilizar da igual al final, te lo geolocalizo para que lo que compras y lo que no compras. El ticket buy, por ejemplo, que hay en Euskadi, es, es tremendo. O sea, ya es un control brutal. Y así vamos con todo. Y así vamos así. Eh, no utilizando eh, dinero en efectivo es lo que estamos consiguiendo. No utilizando dinero en efectivo es lo que estamos consiguiendo. Personalmente, a los bancos no les doy más allá de lo justito. ¿Por qué? Porque desde el año 2008-2007 estoy en guerra con ellos. Eh... Yo me voy a correos y pago el recibo de la luz, del galo, del teléfono, de todo. No lo paso por banco. Que les den por culo. Eh, en fin, luego ya cada uno que haga lo que quiera, pero evidentemente, mmm, insisto, y digo lo mismo que les dije a mucha gente en, eh, en su día en Caja Madrid, en la Caixa, en tal, que han echado la puta calle, eh, pues eso, cuanto más permitáis todas estas cosas, que no sirváis vosotros para nada como... Eh, um, empleados de la banca, pues al final os van a sustituir. Evidentemente les están sustituyendo. Hay empleados internos, que son otra historia, pues que son insustituibles. ¿Por qué? Porque lo que le tienes que enseñar a una máquina a hacer que haga por de varios empleados, tiene que haber alguien que lo, que lo haga, que lo estudie, que lo genere, eh, pero hay gente que sí es prescindible y están siendo prescindidos. <ríe> a toma por culo. Eh, utilizar de verdad, utilizar dinero efectivo porque si no, mal lo vamos a lo mejor nosotros no tanto, pero nuestros hijos y nietos lo van a pasar de bonito ah, me toca el pie mis nietos, pues, bueno, pues vale, a lo mejor te tocan ahora, pero los, lo que hagas ahora a lo mejor dentro de 20 años no te toca tanto un pie, que yo también he sido joven idiota, <ríe> en fin eh, Bitcoin como decíamos, bueno, este, esta vela de volumen, yo de diario yo no me la creo. Yo sé que porque el resto no está así. Entonces, bueno, pues algo, algo ha pasado aquí en Binance. O a lo mejor es verdad, pero ya nos lo dirán, ya nos lo aclararán, porque no sé, digo, que me parece una auténtica burrada. Eh, el movimiento, bueno, vamos a ir a cuatro horas para ver objetivos que hemos cumplido. Importante, además alguien me lo decía. Oye, ¿por qué en el, en el corto ha habido un vídeo que te dices que, que está bien que parar antes de la media de 200... Eh, si eso denota debilidad, ¿vale? No, no, no, no, el, objetivo, el primer objetivo es un máximo superior al anterior, ese es el objetivo, punto. Las medias, que son resistencias dinámicas o soportes dinámicos, porque se van moviendo con nosotros, con el precio, las medias las hacen los precios. No, o sea, eh, o sea ¿entendéis? O sea, una media está aquí, esta media está aquí porque lo hace el precio. El precio puede atravesarla sin ningún problema. Es, es psicológico, es un precio medio de mercado que al final de 200 días o 200 ciclos que se acepta o no se acepta. Eh, pero la media, esta media, no va a hacer los precios. Es un indicador. ¿Vale? O sea, la media no hace precios. Es al revés, los precios hacen medias. Entonces, dicho esto, primer objetivo que tenemos después de haber hecho un mínimo superior al anterior, pues hacer un máximo superior al anterior. Objetivo conseguido. Ahora, antes de ir a por el siguiente objetivo, ¿qué es lo ideal? Hacer una bandera, hacer una zona de paradiña, de reposo, en la cual yo diga ¡Wow! Mi RSI está desgastado. Eh, mis fuerzas están un poquito chungas. Pues bueno, voy a parar, voy a tomarme un refresco para luego seguir con la tuneladora tirando para adelante. Bien, siguiente objetivo, media. De 200, resistencia dinámica con estos máximos relativos que tenemos previos al final del hundimiento del Titanic. Entonces, estos dos puntitos que tenemos aquí más o menos, en la zona de los entre los 22,900 y los 22,700, junto con la media de 200, tenemos una zona que puede ser un poquitito difícil. Pero claro, cuando decimos un poquitito difícil y pensamos que es difícil, de repente hace ras y nos deja a todos, eh, pues eso... Eh, eh, creo que, bueno, pues unas cuantas velas de 4 horas aquí no nos viene mal ahora, cuidado también, por otra parte eh, estaros muy atentos porque es posible que cuando se haga el próximo máximo ¿vale? si se hace, que no lo sabemos ¿vale? yo creo que sí se hará el RSI seguramente estará por debajo de este punto ¿vale? ¿y qué quiere decir esto? que vamos a tener una divergencia. Posiblemente se cree una divergencia. Con lo cual, tendremos por un lado, es posible, ¿vale? Un RSI más o menos aquí, ¿vale? Que pegue aquí. En cuanto pegue aquí, si aquí pegase, ¡pum! Esto ya estaría pasando el máximo anterior. Con lo cual, ya tendríamos el precio subiendo y el RSI bajando. Tendríamos una divergencia. Pero ahora es una divergencia en una hora, ¿vale? No es que sea importante, pero yo sé que es una faena que ahora en una hora llegue y esto te haga así. Me pongo el largo y hace ras, ras. ¿Vale? Y te hace un doble techo, te vienes abajo, que es en una hora. Se viene a la, a la zona de 22, o sea, de 2400. Y dices, joder, me acabo de quedar compuesto y sin novia. Pues sí, pues pasa. vale eh, ¿Qué significaría eso? ¿Pullback a la línea de tendencia? Sí, pero muchísimo más que esto. Vamos a verlo. Cuatro horas. ¡Pum! ¿Qué pasó anteriormente y es como nos basamos? Triangulito, rompemos al alza, pullback. Media de 200, señores. Subimos, rompemos. Media de 200, pullback. Tonteo y me voy para abajo. Media de 200, ya estamos ahí. Vamos a ver si hacemos el pullback y luego si intentamos volver a alcanzarlo. Puede ser, o sea, no, no tiene por qué hacer exactamente lo mismo. Es decir, puede ser que intente alcanzarlo y lo rompa. Ojo, y no vayamos hasta la línea de tendencia. Y que la resistencia real, pues la media de 200 sea simplemente algo que es una casualidad. O, o, y la pasemos, ¿vale? Como se pasó aquí también, y vayamos hasta la línea de tendencia. Que eso sería maravilloso. ¿Por qué? Porque ir hasta la línea de tendencia nos daría la oportunidad de ir hasta la Rose Line por debajo. Otra vez, pero bueno, de momento vamos paso a paso, ¿vale? Que ya me estoy emocionando. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estamos bastante desgastados. Vemos aquí también ay, nuestro querido <ríe> Alerts, que está ahí a tope. Estamos muy bien. Y en diario, y en diario, fijaros que estamos todavía en rojo, a puntito de empezar en verde. ¿Vale? Estamos a puntito. Está ahí queriendo salir ese puntito verde. Ahí, ¿vale? Igual que veis que hemos pasado aquí, verde y verde ese puntito verde está intentando salir vamos a ver si llega hasta la línea roja y de la línea roja a ver si es capaz de romperlo porque eso es eso, o sea, si llegamos hasta la línea roja y rompemos la línea roja, aunque solo sea un poquito hacia arriba, ya os digo que estaríamos en la línea de tendencia, ¿vale? pero en diario, ¿qué pasa que tenemos aquí la media de 50 bajando como vamos, como si fuera un cuchillo, un cuchillo y nuevamente insisto, ¿veis? triángulo rompemos al alza caemos, pullback y después del pullback, intentamos volver otra vez a, a comérnosla, no pudimos, y línea de tendencia ahí para abajo, aquí de momento estamos todavía en esa subida y fijaros cómo eh, después de romper, una vela decente y tenemos una vela eh, Bartillo, Doji invertida y aquí igual, veis, una vela decente y luego una Doji casi indecisión y tal, y wow cerró, Morning Star y para abajo así que bueno, pues está, simplemente os lo cuento para que estéis muy atentos. Ya sé que nos no gusta, pero eh, yo quiero que rompa hacia arriba. Me gustaría que rompiese hacia arriba porque, bueno, eh, es el respiro que estamos buscando. Todavía es el inicio del rebote que buscamos, ¿vale? No es eh, ni mucho menos lo que buscamos. El, lo que buscamos es que, mínimo, nos vayamos a por este máximo aquí en la zona de 23 y pico. A romper eso, lo cual lo que significa romper aquí e irnos a la zona de los 25, una cosa así, ¿vale? Lo ideal y lo que debe de hacer, lo que debería hacer, es irse a, a tocar lo que ha sido el soporte, ¿vale? Y lo vemos en diario que lo vemos muy bien. Soporte, o sea, soporte, soporte, soporte, soporte, soporte aquí, para toda esta línea, ¿vale? Y aquí la perdemos, pues tendríamos que ir a volver a tocar ahí. Esos 28, 7, 50 aproximadamente de Nuestra querida Rose Line, vale. En cuanto al resto de mercado, pues Ethereum lo está haciendo muy bien. Igual veis un doble suelo más claro que el agua. Ahora romperá ir a probar esta zona que correspondería con esa zona de 27,750. 28,750 perdón. La Rose Line en Bitcoin, pues no lo sé. Vamos a ver si tenemos esa fuerza. Estamos a viernes, esa es una de las faenas. De aquí al día 13, no sé si nos daría tiempo, aunque yo creo que sí, porque igual que 1, 2, 3 y 4 días para bajar, puedes tener 1, 2, 3, 4 días para subir. ¿eh? No nos confundamos que Bitcoin es eso y mucho más, y ya lo hemos visto, no una, sino tropecientas veces. La cuestión es llegar aquí, veis, la zona de 50, como más o menos la pasa, vuelve a caer, la pasa, vuelve a caer, la pasa, vuelve a caer. Si tuviéramos una subidita un poquito más allá de eso... ¿Vale? Pues que veis que luego en cuanto la pierde igual resistencia y ya, pues volver a tocar la zona de 50 es que sea una resistencia importante. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo nos comportamos y lo, si lo podemos hacer más o menos bien. Luego la dominancia del Bitcoin, evidentemente, <ríe> pepinazo que está metiendo hacia arriba, eh, el, está yéndose el dinero a, a Bitcoin si lo vemos en el Total Market, por ejemplo... Eh, donde tengo yo por aquí el total aquí, veis el total está en 0% ahora mismo, acaba de bajar y menos 0.60 puntos aproximadamente en el total 2, el total sin Bitcoin esto quiere decir que está entrando más dinero o saliendo menos dinero de Bitcoin que de las altcoins en este momento la dominancia, pum, para Bitcoin, doble solo tenemos aquí, pues vamos a ver cómo actuamos si sí, sí, se viene otra vez a la zona de 44, 45 vale eh, la dominancia de de Bitcoin. Eh, si hace esto y hace aquí este doble suelo para subir, aquí haría un doble techo para volver a bajar, que también sería bastante, bastante bueno. Eh, en cuanto al títer, pues hoy está en decisión, ha estado cayendo, se apoya en la medida de 50 y pues a ver, eh, ha estado, veis, después de, desde que la pasó, la media de 50 se apoyó en ella, ha sido la, la M20... Aquí en nuestra línea nitro, sin llegar a tocar la 50, ahora ya toca la 50, eso quiere decir que el movimiento poco a poco se va deteriorando, ¿vale? Eh, la siguiente que tenga que perder en su momento será para a la de 100, a no ser que haya algo que lo impulse por una caída de Bitcoin y lo impulse otra vez a la alta, ¿vale? Eh, creo que son zonas de, de desgaste del movimiento, vamos a ver qué tal y si esto es así, eh, pues podremos tener igual lo que decimos, ¿no? Un julio que sea decente. Eh, por otra parte, Mm -hmm. las altcoins tenemos aquí a, lo, a Cardano intentando hacer vamos a ponernos en diario intentando hacer un movimiento que puede ser súper interesante no ha sido todavía capaz eh, vamos a ver mañana sábado sábado este día de altcoins ya sabéis eh, a ver si es capaz de romper esta zona intentarlo porque si consigue pasar la ema 20 eh, nos iríamos con cierta facilidad a la, a la 50, a la media de 50. Desde el punto en el que estamos hasta esa media de 50 estamos hablando de eso, un 8 o 9%, cosa que está muy muy bien eh, para ser Cardano, evidentemente, siendo Cardano hay que tener un poquito de paciencia con él, eh, pero bueno, para mí Cardano está en zona de acumulación de aquí para abajo empieza a ser interesante ¿vale? por cierto tengo que meterla en la cartera la compra que hicimos en 4,5, y medio por aquí abajo, eh, pero pienso tengo que comprar más abajo ¿vale? pero creo que volverá a caer más adelante, pero bueno de momento para, si rompe esto pues sería una buena, sería buena cosa ¿vale? Eh, en cuanto al resto de altcoins, pues me habéis pedido tenía por aquí DAG, vamos a verlo que además se me olvidó el otro día de verdad, soy un capullín de la vera que no se me olvida ver DAG, DAG, DAG, DAG. ¿No la tengo aquí? No la tengo aquí. Entonces la tengo contra el Bitcoin. Bueno, vamos a meterla aquí. Dag y su tecnología. Vamos a meterla de Kucoin, que me imagino que será. Porque yo creo que no está en otro sitio. No, no. Vale. Vale. Vamos a ponernos. Vamos a ver primero. Semanal. esta la ha perdido, se ha venido a apoyar aquí en esta zona, vale, en caso vale, la que pasa que por un lado tenemos aquí una línea, por otro lado tenemos aquí una zona vale, pero desde este apoyo hasta esta superficie, aquí vale, más o menos tenemos una zona de eh, soporte, es una zona bastante amplia y luego tenemos por debajo otra zona que nos viene desde aquí y ahí. Opa, a, ver si, a ver si quiere que no me dibuja esto. Ahí, venga. Ahí. Zona D. Vamos a leer las zonas. Tenemos, por un lado, la inferior es eh, 0.25. ¿Vale? La intermedia 0.33 y medio y. La zona eh, de soporte en la que está ahora está comprendida entre los 0.48 y los 0.058. ¿Vale? Es un margen amplio. Eh, hay que esperar a que nuestra línea de media se empiece a ponerse verde para empezar a decir algo. De momento, estamos en semanal, ¿vale? Que ya, que ya es ya es enorme. Ahora vamos a diario. De momento, en diario, buen movimiento. ¿Vale? ¿Por qué? Mm -hmm. ...de esta línea de tendencia tan vertical, vale, ya ha roto, está intentando hacer un suelo superior al anterior y tirar arriba. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta volumen, vale. creo que en el día de hoy sí que terminará con volumen superior a días anteriores... ...pero el volumen es, es muy bajito. Sí que es importante los cierres por encima de la EMA 20 y el posible ataque a la de 50. De momento, primer objetivo... Y tenemos eh, margen de sobra, si sí, el cripto invierno, su formato de cripto invierno lo permite, un 6,5, pero la siguiente zona la tenemos aquí, pues en este, aquí vuelve a subir, que sería un 34,5 en la zona de los 0.096 aproximadamente, ¿vale? Eh, aquí. No es un sitio exacto, es más o menos una zona intermedia. Te la pongo ahí. Eh, está complicado, porque veis como el volumen ha estado bajando. A pesar de que aquí se ha mantenido, y bueno, pues más o menos ha bajado un poquito, y se está intentando más o menos mantener una zona, el volumen está bajando muchísimo. Si no rompe con un poquito de volumen, no vamos a ningún lado. Se está acercando a la zona del 50%. Veis que aquí la perdió, la retesteó, bajó, la intentó retestear, y ya a partir de ahí ya se ha hundido. Entonces, es complicado, es bastante, bastante complicado ahora mismo eh, decir una zona exacta en la que claudicará. Creo que si sí, el mercado, y creo que sí, volverá a caer todo el mercado, eh, cualquier compra en 0.035 será muy buena. Aparte de DAX, con la tecnología que tiene, etcétera, etcétera, creo que es un, uno de los que serán, eh, aparte de futuro, que sobrevivirán a, a la quema que tiene que haber eh, ahora en este tiempo. Y bueno, pues vamos a, a, a seguirlo porque es, es, es, es cosa buena, por lo menos es buena tecnología. A partir de ahí, los gestores que tenga, etcétera, etcétera, pues ya es otra cosa, pero eso no lo sabemos. Bien. Eh, en cuanto al resto de altcoins, pues vamos al lado positivo, que es el que <ríe> mola estar más que en el negativo. El negativo tenemos por ahí abajo, CTRS, bit Crypterium, bueno, hambre pues, pues los típicos valores. Library y Credits, increíble. Señoras y señores, 25,84% del dinero gratis. Jesús. Oh, esos Iris, One Inch, muy bien, One inch, 770, Matic, Matic, que sigue haciendo ¿eh? una, unos buenos días desde que se apoyó en la, en la zona que dijimos. Ahora está en una zona de resistencia, ya lo dijimos ayer, que se enfrentaba a esta zona de resistencia. Parece que la está empezando a pasar. En el momento que pase este vértice, vale yo creo que la zona de 0.74 será su siguiente objetivo, y bueno, la media de 100 bajará más o menos esa zona, o sea que por ahí andará. Entre este apoyo que hay aquí, en 0.80 y 0.74, creo que puede ser el, el objetivo que tenga, y bueno, pues a, a lo tonto, a lo tonto, a estos máximos 7.59... Y a esa zona estamos hablando de un 27%. Está bastante, bastante bien. Lo están haciendo bien. OGN 4%, pues ah, lo tonto, lo tonto, sigue subiendo. Intentó atacar muy rápido 100, pues otra vez abajo y a, a volver a empezar. Eh, <risas> doble suelo, bastante claro. En momento de rompa 50, pues empezará otra vez a, a ir arriba. Desde donde estamos hasta el objetivo inicial, que sería esta zona de aquí. ¿Vale? Estamos hablando de un 17% aproximadamente. Luego, ya si va a los siguientes máximos, pues oye, 28% que está muy, muy bien. Y así se cuentan prácticamente todas. Bueno, esto es AB, Ethereum no. Eh, through tampoco. Así, cosas interesantes. Como puede ser, bueno, AB contra el USDT, USD. ...pues sí, tenemos ese doble suelo igual... ...intentando a ver si vuela hasta la zona de los 112... Eh, ...pero para eso primero la media de 50 vale... ...una vez que la pase, pues tres cuartas de lo mismo... Eh, ...estamos hablando de un 60%, es una barbaridad... ...aunque tenga baches por medio, pero bueno... ...son, son más bien pequeñitos... Uh, ...melos, pues hoy subiendo un 1,70... Eh, ...¿qué más tenemos por aquí? ...bueno, mira, las chivas... ...las chivas que mucha gente tiene... ...pues a lo tonto a lo tonto ha pasado la media de 50 con sobresaliente... ¿Vale? Aquí la intentó atacar, no pudo, se vino abajo. Ahora la ha pasado con sobresaliente. Una muy buena vela que está haciendo hoy para seguir con, eh, con su <ríe> trabajo de bueno dormir iba a decir. Pero bueno, aquí todavía yo creo que... es que, que dije el pajarito, ¿no? Cae, cae aquí y ahora tiene que hacer el, el otro ala. Va, va así. <ríe> todavía a lo mejor tiene que estar un poquito más de tiempo hasta antes de terminar de subir, ¿vale? Pero claro, la subida que tiene hasta esa zona de máximos eh, relativos anteriores, pues... Eh, Fijaros, a ver bueno, a ver si me deja. Está estoy el ordenador un poquito tonto. Eh, 25%, 23%, ¿vale? Hasta esa, hasta esa línea. Así que creo que está bastante, bastante bien. Y bueno, eso es en definitiva lo que tenemos para hoy. Eh, tomar buena nota de esas fechas que os he dicho al principio, que creo que son interesantes. Eh, datos que vayan viniendo, no los desdeñéis, que son muy, muy importantes y vamos a depender muy, mucho de ellos. Eh, por lo demás, Bitcoin, pues bueno, terminando de hacer lo que tenga que hacer el reposo en la zona. Si nos vamos arriba, fantástico, media de 200 hacia arriba. ¿Que no puede pasarla? Pues ya sabemos que nos vamos a un pullback a la línea. Eh, luego intentar rebotar otra vez, el movimiento que podremos aprovechar, pero si hacemos eso es bastante probable que nos vayamos para abajo y continuemos con esa senda eh, y depende de los días que nos pille y las noticias que nos pillen por medio, así que intentar aprovechar los días de balanza que luego vienen los de vaca flacas y estamos jodidos. Así que bueno, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.